Bueno, lo que les, les adelanto de lo que vamos a vivir hoy es un poco, eh, cuando las chicas me propusieron hacer la apertura, eh, pensé un poco en, en los marcos de referencia que, que son mis guías ¿no? para, para el trabajo día a día, y, y cómo poder articularlos con, con lo que implica enseñar Wikipedia, producir en Wikipedia, y acá se los muestro en cámara, a ver... Algunos de los libritos que fui consultando y que vamos a ir como recuperando en partecitas y que, que espero que les, les sirvan para seguir pensando. Como primera actividad, eh, los invito a resolver esta pequeñísima trivia que las chicas ahí les van a poner el enlace en el chat. Eh, cada uno lo va a resolver a cada uno y cada una a su, en su dispositivo y después lo vamos a, a hacer juntos y juntas a ver qué tal les pareció y qué tal les fue. Ahí fue el enlace por el chat. Mini. Buenísimo. Mientras lo van haciendo vuelvo a poner el rap portaje, el rap eh, que por ahí algunos no, no llegaron a escuchar. La narración histórica se ha colectivizado El monopolio de la historia no está tan concentrado Nupedia fue el origen de un primer paso El triunfo del cualquiera, yo quiero ver lleno el vaso La neutralidad no sé qué distancia, Sino la tensión entre varios puntos de vista Pasamos de la luz que todos creemos luz iluminando la ignorancia Wikipedia fue la chispa Cualquiera en Wikipedia puede crear contenido, ese punto no tiene que verse como negativo. Más cabezas y manos pensantes le dan el sentido. Si se impone una visión, cuentan con el antídoto. Todo con donaciones sin depender del más rico para sostener a Wikipedia de cualquier serismo En las guerras de ediciones anida el equilibrio inestable pero crítico, alterable pero cíclico. La crítica, la credibilidad de Wikipedia Descansa en una herencia de un concepto equivocado No es fuente primaria aunque lo hayas encontrado allí Contrastar referencias al final en un listado Huir del potencial por colaborativo Es lo mismo que alejarse del término medio gris Lo mismo que dudar de todo, del principio y fin Dudemos entonces de todo con criterio combativo Pretender tener la suma del conocimiento humano Sin que sume las mujeres es restar en el propósito De aunar con perspectiva Escéptica y de género Inclusiva y variante O atendiendo al sesgo occidental Con tal de imponer una lectura Hay más puntos cardinales Y más puntos de sutura Que coser y que rimar Como en una aritatona Que no queden intentona El trayecto en perdurar Bien Y... ¿Fueron resolviendo la trivia? ¿Cómo les fue? Flor eh, y Lu, si, si leen algo ahí en el chat, me avisan. Sí, Miri, están preguntando a Lunes eh, qué es lo que deberían hacer con la trivia. Bien. Cuando ustedes eh, ingresan en el enlace que les compartieron las chicas en el chat, se les tiene que abrir esto que están viendo acá que es un Geniali. Lo que hacen ahí es hacer clic en empezar, y tienen eh, preguntas o definiciones que tienen que terminar de decidir con qué opción eh, es la correcta. Por ahí van sentí? comentando algunos que, que les gustó, otras personas que tuvieron que volver varias veces para atrás. Bien. ¿Volvemos a copiar el enlace por si alguien no llegó a verlo? Si les parece, lo que podemos hacer es, mientras lo van eh, explorando, a, a, van explorando la trivia, pueden ir comentando en el, en el chat, y obviamente para quienes no pueden abrir, o para quienes se les complique, no se preocupen porque nosotras después vamos a retomar las preguntas de la trivia, eh, pero la idea es que por lo menos puedan tener quienes puedan un recorrido personal por, por, por las preguntas, así después las... las, las las vamos charlando. Por ahí José comenta que llegó al final, eh, con felicidad se nota por eh, <risas> la expresión, bien José... Rocío dice que costó un poco, por ahí Gabriela dice que falló en la primera, porque pensó que para editar Wikipedia hay que tener permiso de editor, eso es un buen punto de partida que también lo vamos a conversar Gabriela durante la charla. Amalia cuenta sí. que llegó al final pero que tuvo que también retroceder algunos pasos. Algunas son engañosas, cuestan pensarlas. Y también cuentan que al final hay una sorpresa, eh, ahí que es, lean que Leonardo DiCaprio los aplaude, así que... <ríe> bueno, si quieren, eh, vamos resolviendo juntos y juntas. Eh, en esta primera, Wikipedia es una enciclopedia virtual que cualquiera puede editar, o una enciclopedia virtual que cualquiera que se haya hecho un usuario puede editar. Acá recién lo comentamos, una enciclopedia virtual que cualquiera puede editar. Sí, Podemos editar teniendo una cuenta o no teniendo una cuenta en Wikipedia. Las licencias Creative Commons son licencias que otorgan a otros que no son autores de una obra ciertos derechos de uso y modificación de la misma, o son licencias que permiten al autor sacar rédito económico de sus obras cada vez que alguien las usa. ¿Qué dicen acá? Acá Laura no. dice ISC is, de izquierda eh, y Lucía dice la primera. Bien. A ver, y y más compañeras también. Buenísimo. ¿Y para qué usamos? Esta ya un poco para los que, los que por ahí ya tuvieron alguna experiencia en la edición, o bien que leyeron muy, muy eh, cumplidoramente, digamos, el cuadernillo. Eh, ¿Para qué usamos la herramienta Citar en Wikipedia? ¿Para incorporar una cita bibliográfica o para incorporar una referencia? ¿Qué dicen? Por ahí van diciendo referencias, referencias, opción 2 Muy bien Acá lo, lo ponemos porque justamente que se llame la herramienta Citar Por ahí puede confundir eh, Pero bueno, sepan que es para incorporar una fuente de información Que ya también vamos a ver un poco más sobre eso ¿Qué son las referencias? Fuentes de información, incluidas redes sociales y blogs personales, o fuentes de información excepto redes sociales y blogs personales. En ese sentido, para Wikipedia, ¿no? ¿Qué son las referencias? Te dicen opción 2, eh, derecha, derecha. Vamos, bien. ¿Qué significa wikificar? Añadir enlaces internos a otros artículos de Wikipedia, Digamos, a un artículo, o darle formato wikipedista a cualquier otro texto por fuera de Wikipedia. ¿Acá? Opción 1, el Van de la izquierda. Uno. Bien. ¿Qué Bien. significa la neutralidad de Wikipedia? ¿Ser objetivos u objetivas? ¿O mostrar todos los puntos de vista sobre un mismo tema? Acá, el rap inicial algo decía. Acá sí, sí, sí. hay un rap en el chat que es opción 2, opción 2, opción 2. Vamos. <risa> ¿La Wikipedia es una fuente primaria o terciaria? Eh, esta me costó, bien. dice sí, José, y, como para recordarlo después, y todos dicen terciaria, terciaria, terciaria, terciaria. Bien. Los enlaces externos. Bien. Eh, lo vamos a recuperar a eso. ¿Los enlaces externos se colocan en una sección llamada Enlaces externos, o se colocan en el cuerpo del texto del artículo? Van diciendo opción 1, opción 1, la derecha... ¿Alguien dijo también en el cuerpo? Ahí hubo variedad. Bien. Eso también lo vamos a ver. Pero siempre en el, los enlaces que derivan a otras páginas por fuera de Wikipedia van eh, en enlaces externos o en referencias, ya lo vamos a ver. Wikimedia Argentina es el capítulo local de la Fundación Wikimedia. Es una organización con fines de lucro. ¿Estás muteada, Flor? Bien, perdón. Ahí dicen no. opción 1. Opción opción <ríe> Cuando subo mi obra a Wikimedia Commons, que es otro de los proyectos de eh, Fundación Wikimedia, ¿pierdo mi autoría sobre la obra o delego mis derechos de autor? Opción 2, todes, dicen es, casi todes, sí. Vamos. Bien, <risa> excelente. Usa Marcos que usa las la flechitas. Y ahí está Leo. <risa> Aplaudiéndonos. Bueno, muy bien. Eh, bueno, ya ahí vamos, fuimos abordando ¿no? algunos de los contenidos que tienen que ver con este primer cuadernillo que, que enmarca este encuentro, leyendo Wikipedia. Bien. Eh, ay, Se me fue, ahí está. Eh, lo que les, cuando, cuando fui pensando ¿no? esta, esta propuesta, se me vinieron a la cabeza dos libros que acá les muestro. Uno es Pulgarcita de Michelle Sarres, no sé si lo tienen, un librito hermoso, año 2012, y Enseñar a Vivir de Edgar Morán, que por ahí muchos lo conocen, del Paradigma de la Complejidad, año 2015. Eh, y los traigo a los dos porque me parece que hay un punto en el que dialogan y que tiene que ver con esta frase que, que recuperé del reportaje hecho por El Español Álvaro Bravo que muy gentilmente eh, nos permitió usar su, su creación eh, musical. Bueno, y, y Michel Serrés en su obra, él habla de, eh, de la caída de los grandes relatos. ¿no? Él dice que el individuo acaba de nacer en estos días. Pareciera que habla de, de hoy, ¿no? de, la post de la pandemia 2020, pero no, está escribiendo en otro momento. Él dice, desde tiempos remotos hasta tiempos recientes vivíamos de pertenencias. Eh, franceses, católicos, judíos, protestantes, hombres, machos, indígenas, mujeres, todos pertenecíamos a algo, ¿no? a religiones, a culturas, eh, a un sexo, a un dialecto, a un partido. Su postura es, esos colectivos explotaron casi todos. Y los que quedan se deshilachan Y él dice A pesar de, de, de que parece catastrófico En realidad él dice es una, es una buena noticia Porque los individuos, estos nuevos sujetos Que nacen en un mundo sin referencias eh, Lo que les queda es inventar Inventar otras formas de conocer De estar, de ser en este mundo En ese, en ese sentido, Edgar Morán eh, el padre del paradigma de la complejidad, él dice: bueno, en realidad no sé si hablamos de la caída de esos grandes relatos. Él dice, en realidad, hablamos de un gran relato que es la historia de la humanidad, eh, que no es continuo sino marcado por discontinuidades, acontecimientos, accidentes, catástrofes e incorporados cosas más, invenciones y creaciones. Entonces creo que en cierto punto eh, ambos se, se conectan, y, y esta historia que estamos construyendo es esa gran narrativa que construimos entre todos y entre todas, y Wikipedia eh, se convierte en ese lugar concreto donde todos y todas, y cualquiera, eh, puede editar, todos y todos podemos construir esa gran narrativa. Lo que traje también, que me gusta mucho, también lo uso en mis clases Es eh, pensar a partir de metáforas, ¿no? que nos permiten pensar de otra manera el contenido que, que estamos queriendo desarrollar No sé si hay personas que hayan visto Westworld, una serie de tres temporadas No es nueva, eh, la dio HBO creo eh, Para quienes no la vieron eh, comento brevemente de qué se trata, como para entender el contexto de, esta, de este diálogo. Eh, si hay alguien que la vio, que, que me diga ahí en el chat. A ver si... Nada, quiero Estoy saber si que ¿sí? sí, varias personas ah, la vieron y les gustó mucho, sí. Buenísimo. Eh, bueno, eh, ellos, los que están acá en escena, son Dolores y Arnold, eh, dos personajes de, de, de Westworld, que es un parque de diversiones, no como lo podemos imaginar cuando nos dicen parques de diversiones, sino que es en un futuro distópico, eh, un parque de diversiones para ricos y poderosos, porque el acceso es muy exclusivo, donde eh, se desarrolla todo un escenario del lejano oeste, digamos, desde la, desde la estética, eh, donde los personajes son robots que eh, digamos, muy humanizados, ¿no? Tienen las figuras y las formas eh, humanas. Los ricos pagan y entran a, a vivir su propia historia y a cumplir un rol dentro de ese parque de diversiones haciendo lo que quieran, ¿no? Divirtiéndose, eh, haciendo de todo, o sea, lo que implica eh, eso. Los robots. Dolores es uno de, de esos robots que día a día viven en ese escenario y cumplen siempre el mismo rol, siempre desarrollan el mismo papel. Eh, y Armand es uno de, los, de, los, de quienes los entrenan para eh, seguir perfeccionando esos modos de interactuar con los humanos, para no parecer robots. Eh, y bueno, pero llega un momento en que Dolores. Eh, no termina de entender bien si lo que sucede en ese parque de diversiones es real o no, porque para ella es lo que vive, siendo robot, todos los días ahí adentro, cuando para los humanos que visitan ese lugar es eh, algo ficticio. Eh, entonces el diálogo que se da entre ellos, ella le dice, bueno, ¿qué es real? O sea, estoy confundida, ¿qué es real? Y él dice, aquello que es irreemplazable. Y yo cuando escuché ese diálogo me quedó tan grabado el, el el concepto, ¿no? la definición de lo real, y, y me pregunto si nosotros pudiéramos cada uno, dentro de su vida, definir qué es lo real en estos términos, ¿no? qué es lo irreemplazable en nuestras vidas. Eh, y en términos más generales, si podemos pensar que eh, la Wikipedia es uno de esos irreemplazables eh, en términos de la historia de la humanidad. En este sentido, otra referencia que les comparto es The Game, de Alessandro Barico, lo, lo ven dado vuelta, eh, es un texto editado en 2019, eh, un texto interesantísimo porque eh, el autor hace todo un recorrido por la historia de, de la digitalización, digamos, de la humanidad y del desarrollo tecnológico, pero recorriendo eh, todo eso a partir de una hipótesis. Él dice que... Eh, la revolución mental, o sea, nuestros modos cambiaron eh, No porque eh, empezamos a usar estas tecnologías Él dice, en realidad la humanidad se inventó eh, Primero sucedió la revolución mental Y después creó estas tecnologías Dice que no fue a la inversa No es que cambiamos porque de casualidad inventamos estas tecnologías Dice, en realidad lo que hicimos como humanidad Fue escapar de las atrocidades que, eh, que nos implicó como especie el siglo XX, ¿no? las grandes guerras. Eh, dice, bueno, en, entonces lo que nos inventamos fue un mundo más cómodo, más refugiado, donde a partir de una, del uso de una tecnología eh, mediamos nuestros vínculos, eh, accedemos al conocimiento desde la comunidad de nuestras casas, ¿no? Y todo eso implicó eh, nuevos modos de ser y estar en el mundo. Eh, pero es interesante porque él dice bueno la revolución mental, en realidad, antecede a la revolución digital. Y, y en este sentido, él dice que, bueno, eh, The Game, que es la metáfora que él usa, es el, lo que él llama el ultramundo. Todo lo que sucede en el desarrollo de esas tecnologías que tienen que ver con esa revolución mental. Eh, entonces, él habla de mundo y ultramundo, para referirse un poco al, al, a lo presencial y a lo virtual, si se quiere. Eh, y bueno, y, y también me, me hizo pensar en términos de la metáfora de Dolores y Arnold, eh, esa confusión, ¿no? Si, si acaso somos lo, los mismos en nuestro mundo físico y en nuestro mundo virtual, ¿cómo nos comportamos en este ultramundo, ¿sí? Si somos lo que producimos, ¿no? Porque muchas veces eh, en las redes sociales, en los sitios que consultamos, en general pasamos como consumidores, ¿no? y hasta qué punto nosotros construimos nuestras identidades en este ultramundo, eh, siendo lo que mostramos que somos. ¿no? Ahí hay una como construcción de nuestro ser. Eh, bueno, como para, para pensar un poco en, en, en el escenario en el que estamos construyendo esta gran narrativa que es la historia. Bueno, entonces si aceptamos que la Wikipedia es real, es irreemplazable como esta gran obra colectiva, eh, está bueno repasar un poco eh, la Wikipedia según pasan los años eh, los, No sé si saben, eh, este 21 de enero que pasó, Wikipedia cumplió 20 años Y esos 20 años, eh, por supuesto que no fueron lineales, ni sin negociaciones, ni rupturas ni, eh, Pero hay algo que es claro, y es que sigue fiel a su espíritu, ¿no? con, el, con el que nació Que es el acceso libre al conocimiento otra de las referencias que traigo es el conocimiento hereje de Patricio Lorente, editado en 2020 creo, sí. eh, dice El conocimiento es un derecho humano, y que sea libre constituye la única posibilidad de garantizar ese derecho, ¿no? como esto de, de permitir el acceso libre al conocimiento que en definitiva pertenece a la humanidad, más allá de quien lo haya escrito, afirmado o descubierto. Eh, Bien, eh, como ustedes saben, la, la Wikipedia es la obra de consulta más popular. Eh, cuando uno ingresa una búsqueda en cualquier buscador, el primer resultado generalmente es un artículo en Wikipedia. Eh, no sé si habrán visto que ahora eh, la estrategia ya hace un tiempo. Ay, eh, perdón, se me fue. Ahí está. Eh, la estrategia de Google hace un tiempo es replicar dos o tres oraciones de los artículos de Wikipedia dentro de su buscador. Si ustedes eh, googlean cualquier eh, cosita que quieran, les va a aparecer el artículo de Wikipedia y las, las tres primeras oraciones de ese artículo. Esto lo hacen porque en general, el, han estudiado <risa> algorítmicamente, que eh, las personas vamos a buscar un dato que en general está resuelto en esas tres primeras oraciones del artículo de Wikipedia. Entonces lo que logra la plataforma es que no salgamos de su eh, ecosistema que es el buscador, eh, pero bueno, eh, está bueno como para, para también pensar los modos en que consumimos, ¿no? Cada vez eh, más fragmentada la información y sin siquiera hacer clic para entrar al artículo, ¿no? Eh, bueno, la Wikipedia, por definición, es libre, es abierta, es colaborativa, es gratuita y no tiene publicidad y va a seguir siendo así. Eh, porque justamente es como el mantra, ¿no? el, el tatuaje que lleva en la piel Wikipedia eh, La Wikipedia es libre, es abierta, es colaborativa, es gratuita y no, eh, no tiene esponsoreo de ninguna gran empresa eh, Y acá pasa, pasa un poco, hacemos el link con, con esto de los grandes relatos de esas referencias de más de la, de la modernidad, y, y con esto de que todos construimos este gran relato, la Wikipedia rompe con la idea de que solo las élites pueden narrar y documentar. Esto de que cualquiera puede editar, eh, en su momento generó mucha incomodidad. Por ahí ahora estamos más acostumbrados a eh, producir y, y, y consumir, sobre todo contenidos que hacen otros que... Eh, son pibes que de repente saltan a la popularidad por todo lo que hacen eh, Estamos como más acostumbrados a esos contenidos Pero en su momento fue un gran impacto, ¿no? ¿Cómo cualquiera va a escribir sobre esto? ¿no? ¿Cómo cualquiera va a escribir en una enciclopedia? Eh, bueno, esto tiene también que ver con eh, lo que dice Alessandro Barico en The Game Que eh, las personalidades del ultramundo van tornando eh, Van, van configurando nuevas formas y nuevos formatos en el mundo, e instalándolos como modos de ser y de manejarnos eh, en ese mundo. Y mmm, ahí me quedó una de más, en, han ido nuestra, en nuestra cotidianidad, también, barico eh, a ver si lo encuentro rápidamente... ¿No, sé eh, no se escucha? ¿no se, escucha? <risa> eh, se está escuchando bien, Miri. Okay. Eh, Barico dice, en 20 años la revolución ha ido anidando en la normalidad, en los gestos simples, en la vida cotidiana, en nuestra gestión de deseos y de miedos. Si yo les pregunto a ustedes si recuerdan la primera vez que ingresaron a Wikipedia, es probable que no la recuerden. Y esto tiene que ver con esa naturalidad con la que se fue instalando. ¿no? Uno ingresaba una búsqueda de un dato, porque sabía que sobre cualquier cosa podría preguntar en un buscador, y de repente se encontró que estaba consultando un artículo en Wikipedia, pero no necesariamente dijo, che, bueno, ah, me enteré que hay un sitio, voy a ir a Wikipedia. ¿No? Como que se fue eh, esto, anidando en nuestra cotidianidad y casi sin darnos cuenta usamos a diario Wikipedia para cualquier eh, tipo de consulta. Bueno, y, y otra de las referencias eh, que traigo es el libro de Francisco Alvarelo, Lectura Transmedia. Eh, tiene que ver con los modos en que leemos eh, en los formatos digitales, y él eh, recupera la categoría de Remediación, que es de Volter, que tiene que ver con eh, los modos en que los medios se van como hibridando y un medio viejo queda contenido en un nuevo medio. Este nuevo medio, por ejemplo, es la Wikipedia. ¿Qué ¿Qué creen que qué viejo medio creen que quedó subsumido dentro de la Wikipedia? Si yo les pregunto. A ver si alguien se anima en el chat mientras me tomo un mate. Acá te comentan en carta, Miri. Eh, mientras tomas un mate, dame dos segundos que arreglo un detallecito técnico. Sí, Son Dale. dos segundos y, y continuamos así. Dale. Listo. Miri, cuando quieras hablar, desilenciate de vos, pero ya está arreglado el detalle técnico. Muy bien, qué efectividad. Por ahí siguen diciendo, <risas> la encarta, la enciclopedia británica y otros libros. Bien, los que dicen la encarta son, tuvieron esa infancia en los 90 a pleno. Eh, yo también es la primera que me viene a la cabeza eh, de las consultas, ¿no? incluso en un momento vino el CD y era como la novedad, eh, con los dibujitos, me acuerdo, una cebra, la cebra creo que era ahí en la, en la portada de la encarta eh, Bueno, estamos hablando de enciclopedias, ¿no? Ese viejo medio quedó subsumido en este nuevo que es la Wikipedia y prácticamente lo hizo desaparecer. Carlos Scolari, eh, otro autor, Dice que, bueno, siempre que surge un nuevo medio, hay algo que perdemos, ¿no? Como cuando tomamos decisiones. Bueno, hay algo que se pierde. En este caso, no es que se pierda, se, pierda como, se pierde como lo conocíamos, ¿no? En un formato papel, en esos grandes libros que se compraban, que eran costosísimo, costosísimos, costosísimos. Eh, pero bueno, imagínense una enciclopedia en papel hoy, ¿no? O sea, ya perdería vigencia en la, en cuando se está imprimiendo y sería imposible. Que aloje la cantidad de contenido que tiene Wikipedia. Bueno, y acá aparece otra categoría que tiene que ver con, con la lectura eh, digital, que es la lectura hipertextual. La, lo, los hipertextos, vieron los hipervínculos que conocemos, eh, surgen casi a la par de, de la internet. ¿no? La, la primera página web ya tenía hipervínculos hacia otras páginas. Eh, pero bueno, Wikipedia asume como formato ¿no? de cada uno de los artículos que va a, tener, va a contener hipertextos en su artículo. Esto que veíamos en la trivia, que wikificar un artículo significa agregarle hipervínculos a otros artículos. Bueno, esta este es un, una acción que se valora muchísimo dentro de la Wikipedia porque permite... Eh, conservar el, los vínculos entre los artículos, o sea, en ese universo que es Wikipedia todos los artículos van teniendo contacto con otros, si no quedarían como contenidos eh, autocontenidos, valga la redundancia. ¿no? Eh, y, y lo que me gustó de, del autor, Alvarelo, es que eh, recupera un debate que es supuestamente la lectura hipertextual es superadora de la lectura lineal que proponen los libros de texto impresos. ¿no? Eh, y él, él dice, bueno, en realidad eh, es una lectura no lineal la que hacemos a través de los hipertextos. Es decir, lo lineal tiene que ver con, bueno, seguir ¿no? eh, un orden, una secuencia, una página y así sucesivamente. Eh, él dice que, que, bueno, la lectura hipertextual no es lineal en términos del espacio que ocupa, ¿no? porque uno está leyendo este, este texto bueno, llegaste a un hipervínculo, vas a otro texto Pero sí es lineal, sigue siendo lineal, en términos temporales porque uno no puede superponer, superponer lecturas E incluso tiene que llegar a este hipervínculo para poder eh, saltar a otra lectura Entonces, en términos eh, temporales, esa linealidad sigue Lo que propone es hablar de una multilinealidad ¿Por qué? Porque, y sobre todo pensando en, el, en Wikipedia, los artículos nos permiten ir derivando a otros artículos o no. ¿no? Uno podría hacer esa lectura lineal, o sea, de, del inicio al fin. Uno podría tildar algo que le pareció interesante, que le llamó la atención y va a ese otro artículo. Seguramente les ha pasado en algún momento que empezaste indagando, no sé, que, el tal autor que estuvo en tal película y de repente estás... Dentro de esa película, y quién la dirigió, y de qué historia fue no Como, ah, y llegaste a cualquier otro, a cualquier otro tema Bueno, esa multilinealidad que tiene que ver con El elige tu propia aventura, entre comillas eh, Que tiene que ver con qué hipervínculo vamos tocando en esa lectura que hacemos Bueno, llegamos entonces a otro libro, que es Media Evolution, de Carlos Scolari, que es un libro divino, un libro objeto, les voy a mostrar algunas hojas, ven que es muy original en su diseño, y un poco recuperando la remediación, esta categoría que mencionamos recién, eh, dice, en la nueva ecología mediática los medios convergen y se recombinan a un ritmo nunca antes visto en la historia del Homo sapiens El resultado de estas hibridaciones siempre es más que la suma de las partes Y pone algunos ejemplos, ¿no? el cine es la combinación del teatro con la cámara La televisión, la combinación de la radio y el cine eh, La internet es la combinación del teléfono con la computadora Youtube es la combinación de la televisión con el internet si yo les pregunto Wikipedia, ¿qué dos hibridaciones podríamos hacer, o pensar que es? ¿Cuáles dirían? Miri, mientras responden, te pido, fíjate en, el, en tu micrófono que te está tocando la ropa o algo y te hace como un efecto raro. Ahí va. <ríe> Acá okay. Ignacio dice texto y la web, mientras te van respondiendo, libro más internet, Enciclopedia más Internet. Hay muchas respuestas. Enciclopedia y media. A ver. Texto más Internet. Por ahí dice también biblioteca más Internet. Sí. Enciclopedia más Flickr, dicen no tres. Ah, mira. Claro, podríamos sumar por ahí, si no, tres, ¿no? Sí, en vez también. de dos. Jugar un poco con eso. Ahí se te escucha mejor, Miri, eh. perfecto. Sí, no sé qué sería, porque Mick no, ten, no tiene estos, pero bueno, por ahí porque moví cosas, y. Sí. Cuando, cuando respondas, Miri, sumarle a tu respuesta, ¿qué es Flickr? Que acá una, una compañera está preguntando. Bien. Eh, es un... A ver, ayúdame el que lo mencionó, ¿no? Es una... Una especie de red social para imágenes, ¿no? Para artistas, es lo que yo entiendo, fotografías de alta calidad. Exacto. Eh, Súper interesante. Tuvo su, su auge hace unos años, eh, ahora quedó como más de nicho, ¿no? Como que hay personas particulares que lo usan mucho, pero, pero es útil cuando dice, uno tiene. Sí. Acá alguien sumó la tercera que vos demandaste y puso uh -huh. biblioteca más Mapamundi más personas. Mm. Bien, personas no, no entraríamos ¿no? como un medio eh, que evolucionó, pero bueno, podríamos pensarlo como un elemento más que tiene que ver mucho con, con esto. Yo cuando, cuando armaba esto pensaba en, digamos, si tengo que mencionar dos, mencionaría la enciclopedia ¿no? como formato de organización de, de la información eh, y la, la internet, ¿no? como esos dos aspectos centrales que componen la Wikipedia. Eh, pero se puede, podemos seguir pensando y, y tensionando esto. Bueno, avanzamos un poco más. ¿Vienen bien? ¿Venimos bien? <ríe> bueno, eh, avanzamos un poco más en, en, en los contenidos que pensamos en el cuadernillo. Eh, por, un, por un lado, trabajábamos un poco qué es la, la Wikipedia, cómo la conocemos, y por otro lado, quiénes escriben en Wikipedia. Si uno ingresa a la página principal de, de Wikipedia, lo primero que ve es, cualquiera puede editar, ¿no? Es como, bueno, eh, esto le ha traído como muchos retractores ¿no? a, la, a la Wikipedia, como que cualquiera puede editar? Como decíamos antes, ¿no? Las, las grandes élites que, que tenían el control de la producción de contenidos, de repente se vieron como amenazados en esto. Eh, y también está bueno acá mencionar que... Cualquiera implica, cualquiera que esté alfabetizado, ¿no? que sepa leer, escribir, que tenga un dispositivo desde el cual hacerlo, que tenga una conexión a Internet eh, y que además eh, entienda que está participando de una comunidad de editores. O sea, uno al momento de editar sabe que... Otros están también en esa tarea de, de editar y que estamos entre todos vigilando eh, la calidad de la Wikipedia. Y además hay ciertas normas eh, que hacen al, al, como cualquier espacio compartido, ¿no? Donde, donde, bueno, hay cinco pilares que ustedes también los pueden ver desde la página principal de Wikipedia, que marcan el rumbo eh, y la. Y, las cosas claras, ¿no? Las cosas claras mantienen la amistad, las cuentas claras, eh, y tiene que ver un poco con eso, ¿no? Yo puedo editar, sí, cualquiera puede editar, o sea, incluso uno sin saber esas normas y sin saber que forma parte de una comunidad, si ingresan pueden editar, no pasa nada. Ahora, si entendemos que formamos parte de algo mucho más grande eh, y sabemos que hay normas y reglas de comportamiento, ese trabajo colectivo de colaboración va a tener mucho más sentido. Eh, Muchos en, en su primera experiencia de edición les pasa que o enseguida les borran, o les, o les, no sé, o les dejan un mensajito de che, fíjate tal cosa Bueno, a veces, eh, nos ha pasado a todos los que hemos editado, que, que, que un poco te quedas como Uy, ¿qué hice mal? Te agarro un poco de culpa eh, Pero también entender que no es nada grave y que, que forma parte también de ese aprendizaje y del aprender haciendo. Paren que eh, corto ese teléfono Mientras Miri va a cortar el teléfono, eh, podemos responder algunas preguntas, que, dos preguntas que surgieron al principio de, de su charla, que está bueno traerlas. Miri, estamos respondiendo unas dos preguntas que aparecieron al principio Dale. de la charla. Que, no recuerdo los nombres de las colegas que compartieron, pero era en relación a cómo se financia Wikipedia, y en relación también a un cartelito que está apareciendo en general si sos usuario nuevo o si nunca lo, lo, lo habías eh, visto antes, te aparece un cartel en donde te, te pide si, si querés participar de la donación de X cantidad de plata para el, proyect, para el proyecto Wikipedia. Eh, en este caso, principalmente, a la primera pregunta, la Fundación Wikimedia se financia a través de las donaciones a nivel global que se generan en el mundo en diferentes momentos. ¿sí? No solamente este cartelito que ustedes ven, lo ven en la Wikipedia en español, sino que también lo, van a, lo pueden ver en todas las Wikipedias. Hay más de 300 Wikipedias en el mundo que responden a diferentes eh, lenguas en las que está escrita, y en diferentes contextos del año, por región, se generan campañas de donación que las percibe la Fundación Wikimedia y que luego a partir de diferentes eh, dinámicas y mecanismos para que los capítulos locales como Wikimedia Argentina podamos participar del pedido de fondos para financiar determinados proyectos. Por ejemplo, Wikimedia Argentina eh, financia sus proyectos eh, de educación, de cultura, de comunidad, a través de los fondos que le, digamos, le pide a la fundación y que les reporta eh, los resultados y su funcionamiento. Pero ese cartelito lo van a ver en general siempre. Entren a Wikipedia con usuario o sin usuario y lo van a ver en determinados momentos del año en la Wikipedia en español, que suele ser estas fechas, mayo, que es la fecha en la que se hace el, el, la primera campaña para financiar. Así que bueno, creo que respondimos a esas dos preguntas que estaban al principio. Buenísimo. Eh, les iba a decir que, que la comunidad wikipedista eh, ha crecido y ha mutado en, en, a lo largo de sus 20 años de existencia. ¿no? Eh, en el año 2006 Particularmente a partir de ahí, la Wikipedia se popularizó y tuvo un ingreso masivo de editores novatos, estos que nunca habían editado Wikipedia. Y, y bueno, la comunidad existente, la comunidad de editores existentes hasta ese momento, eh, se sintió un poco amenazada ¿no? por estos nuevos eh, editores y, y esto generó todo un, un, una reflexión hacia adentro de decir, bueno... ¿Qué queremos? ¿No? ¿Ser una comunidad pequeña, eh, restrictiva, que maneja todo lo que suceda, aún diciendo que somos eh, que cualquiera puede editar? ¿O eh, permitimos y fomentamos ¿no? Como la, el crecimiento de esta, wiki, de esta comunidad de editores eh, trabajando mucho más fuerte en, en, en cuidar la, la calidad de los artículos y todo eso? Bueno, por supuesto que primó esta segunda opción y lo que hubo fue eh, que, que bueno que es, es como el, el triunfo de, de, de wikipedia que hoy tan fuerte y consolidada tiene que ver con, con el desarrollo de estas normas de participación y de la gestión de toda esta comunidad ¿no? de, de todas estas personas que estaban editando eh, bueno jerarquizando algunas acciones y, y bueno pero sobre todo esto no como generando normas que tienen que ver con eh, que las colaboraciones eh, tengan el, el trabajo colectivo, coordinado eh, y que tiendan a, a la calidad de la Wikipedia. Bueno, Otra de las preguntas que, que abordamos ahí en el cuadernillo es cómo es su formato. Ahí los invitamos a pensar si cierran los ojos, y si les pedimos que piensen en un artículo de Wikipedia, seguramente se figuran ¿no? como la estructura de cualquier artículo. Si les, nosotras les preguntamos eh, tienen que crear un artículo nuevo en Wikipedia, ¿Por dónde empezarían? ¿Qué harían? Es una pregunta, si quieren ir respondiendo en el chat. Quizás para ayudarles hay como algunas cosas que por ahí recorriendo Wikipedia, conozcan, o conozcan a la hora de recibir trabajos por ahí hechos con Wikipedia, y que se den cuenta de, de elementos que sean parte de, de lo que es el mundo wiki. Por ahí alguien dice que primero entra en crisis. <ríe> Puede pasar. Hay, vari hay, varias, hay varios aportes. Dicen leer y analizar lo que hay escrito sobre el tema dentro de Wikipedia, eh, buscar que no haya nada de eso antes, eh, definir varias veces y buscar las fuentes, María Bien. del Carmen dice que empezaría por una estructura de subtítulos. Por ahí Bien. antes alguien había dicho algo de un párrafo inicial. Bien, eso, eso está bueno, ¿no? Como logre, Ahí hay algo de elaborar la síntesis, ¿no? El, todos los artículos en Wikipedia, en ese, en ese párrafo inicial, previo a la tabla de contenidos, condensan la información central de ese tema, personalidad o hecho. Eh, entonces, Definir qué ponemos en ese párrafo, también es, es parte central de, de todo el desarrollo del texto Luego definir la, los subtítulos, ¿no? las categorías que vamos a incluir eh, Pero previo a eso tenemos que haber indagado ¿no? las fuentes, como, como otro u otra dijo eh, Qué hay escrito sobre eso que yo quiero escrito, y, y, y también en, en, en audiovisual, ¿no? en, bueno, en otros formatos pero que me permitan que me sirvan de fuentes de información, primarias y secundarias, para sustentar, sustentar este artículo que quiero iniciar. Entonces, previo a ese momento de edición, lo que tengo que preguntarme además es ¿Es relevante ese tema, personalidad, o hecho que quiero incorporar a la Wikipedia? Eh, nos ha pasado mucho, en, con, con Lu y, y Flor, eh, estamos, hacemos el curso Wikipuentes, eh, junto a otros tutores eh, Donde bueno, eh, los, los y las educadoras dan sus primeros pasos en la edición de Wikipedia Y, y bueno, nos ha pasado que, eh, por ahí dicen En mi ciudad tal personalidad ha hecho un montón, es reconocida por tal y tal cosa eh, buenísimo, y, y seguro en todas las ciudades y pueblos hay gente eh, honorable y destacable ¿no? Ahora, ¿es relevante enciclopédicamente, pensando en que Wikipedia es una enciclopedia global? Tengo fuentes de información variadas eh, en plano nacional, local, regional, eh, libros, artículos que me permitan eh, verificar justamente, ¿no? Acá la segunda pregunta, ¿es verificable esa información que quiero incorporar? Y la tercera pregunta, ¿es neutral? Como escucharon en el, en el rap y lo vimos en la, tri, en la trivia, acá la neutralidad, y me parece que también es un punto súper interesante de la Wikipedia, es cómo define la neutralidad. En general pensamos que algo es neutral cuando, bueno, eh, o se queda al margen de algo, eh, o esto de ser objetivos, ¿no? Bueno, lo más objetivo posible. Bueno, ¿qué sería ser objetivo? En realidad la neutralidad tiene que ver con poder garantizar la mayor cantidad de perspectivas que hay sobre ese determinado tema, hecho o suceso. Eh, entonces acá, eh, preguntarnos si es neutral es preguntarnos en realidad a la inversa si no estamos proporcionando información sesgada eh, en ese artículo, ¿no? eh, si, si estamos proporcionando solo una, un modo de ver eh, <coughs> esa información. Bien, eh, y además de todo lo que ustedes contaron, <coughs> eh, bueno, de ver si ya existe, si no existe, si, si qué pasa. Bueno, lo que les quería contar eh, es... Eh, el proceso de producción del artículo de Elba Selva, que, que realicé en diciembre del 2019, yo lo comencé y ahora les voy a mostrar todo lo que sucedió después. ¿Quiénes la conocen? A la genia de Elba Selva. ¿Alguien la conoce? ¿Les suena? ahí vienen diciendo que no, que no la conocen. Ah, bueno. Hoy la van a conocer. Eh, Elba Selva es una de las futbolistas pioneras de, de, nuestra, de nuestro país, eh, de las primeras futbolistas que participaron en un mundial de fútbol femenino, y su historia estuvo eh, digamos, silenciada, entre comillas, porque en realidad ella misma decidió no seguir con su trayectoria deportiva, eh, a lo largo de 50 años. Nadie sabía de esta generación de futbolistas, ¿no? Piensen en, otro, en otra época donde, primero, el fútbol femenino todo el mundo pensaría que no existía. Eh, y segundo, eh, que los medios y las redes no, no existían y no tienen la fuerza que hoy, si alguien, alguien, alguien sube una foto en, en Twitter y por ahí se, se empieza, ¿no? Como a retuitear y, y toma relevancia un tema. Bueno, en ese entonces no. Eh, en, en el año 2018, creo, eh, Lucía Lucila Sandoval, una jugadora de fútbol eh, arquera, decide eh, recuperar. Rescatar de la historia a esas futbolistas pioneras que eh, de algún modo les, estaban, les habían abierto las puertas A las futuras generaciones de mujeres que quisieran dedicarse al fútbol eh, Ella empezó a indagar, empezó a, a, a registrar nombres y comenzó una búsqueda de contactarlas ¿no? Empezó a mover cielo y tierra, a conseguir teléfonos, eh, preguntar en las ciudades donde vivían Hasta que da con Elba Selva eh, que fue quien eh, en el Mundial del 71 metió cuatro goles contra Inglaterra antes que Diego Armando Maradona. Eh, y, y bueno, eh, se volvieron, digamos, nadie la fue a recibir, a, nadie las televisó ni nada. Y ella con, con, le implicó eh, viajar a ese Mundial, le implicó primero perder el trabajo. Y segundo, sentirse muy culpable por dejar a su hijito chiquitito eh, para poder dedicarse al fútbol. Así que, bueno, ni bien volvió, decidió que, bueno, que no podía sostener su carrera como deportista. Y bueno, y, y se acalló, ¿no? Como su, su recorrido y su, y su aporte al, al fútbol femenino. Gracias a esta movida que inicia Sandoval, junto con futbolistas actuales, eh, las convocan. Las convencen de, de recuperar, ¿no? de, de che, esto hay que contarlo, tienen, la gente tiene que conocerlas. Y, y bueno, y empiezan a militar juntas el, el día de la futbolista mujer. Eh, bueno, y, y a partir de ahí, eh, a Elba la empiezan a llamar de todos lados: radio, televisión, diarios, etcétera. Eh, y es así como yo conozco su historia. Un día fue a, eh, ¿quién quiere ser millonario?, me parece, en su momento. Un, un programa que estaba ahí de refilón eh, y de fondo, digamos. Y, y la empiezo a escuchar y, y la adoré ya de entrada. Y, y bueno, dije, che, a ver, a ver, ¿qué, qué más, no? ¿Qué, ¿Qué podemos saber de Elba? Cuando empiezo a googlear, había ya un montón de fuentes que hablaban de ella, todas actuales, ¿no? Porque recuerden que o sea, en ese momento se empieza como a, a conocer su historia. Entonces, acá un poco lo que, les, lo que les digo es, primero tenemos que tener como esas ganas ¿no? de, de escribir sobre alguien, de, de aportar información sobre alguien, y después empezar esa búsqueda de datos y de referencias que nos permitan desarrollar el contenido en Wikipedia. En este caso, y me pareció interesante traerlo como ejemplo, es que si yo a Elba Selva, suponiendo que la conocía porque X, eh, hubiese querido escribir su historia en Wikipedia en el año 2015, no iba a encontrar una referencia para poder escribir sobre ella. ¿no? Eh, y cómo estos... estos estas movidas, que, que en este caso fue una jugadora que las empezó a contactar, que militaron el Día de la Futbolista y que finalmente llegaron en boca de todas, de todos, eh, a partir de ahí se hicieron eco, los medios, las radios, incluso eh, la marca Didas hizo un, un, un spot con ella. Eh, y bueno, y todo ese cúmulo de información publicada en fuentes que Wikipedia considera válidas y verificables. Permitieron que yo pudiera hacer eh, el artículo de Elba Selva Fíjense, y, y si leyeron el, el, el cuadernillo Hablamos un poco de las etiquetas Acá han puesto una etiqueta que eh, precisa ser wikificado ¿no? Yo casi eh, lo hago hoy porque me sentía que lo tenía que hacer Y fue, bueno. después lo voy a wikificar tranquila Pero, eh, pero si ustedes van a a las referencias, que son las fuentes primarias donde se, basa, se basó el artículo, yo creo que al momento de crearlo eh, puse 10 o 12. ¿sí? Y fíjense todas las referencias que aparecieron después, ¿no? que otros otras editores editoras fueron incorporando eh, a partir de la de que existe el, el artículo de Elba. Eh,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 Eh, porque para Wikipedia siempre hacemos esta aclaración, no, no es eh, lo, lo que pensamos nosotros, sino las normas, como decía Miri hace un rato, que Wikipedia se crea como comunidad. El, eh, el relato oral digamos, no es suficiente como una fuente válida. En ese sentido, si Miri, por ejemplo, hubiera viajado al pueblo donde vive Elba por su interés personal y le hubiera hecho una entrevista grabada, no podría haber usado ese vínculo de uno a uno con ella para poder crear eh, como fuente en Wikipedia. ¿sí? Como ahí dice Mariana, exactamente, la clave de las fuentes es que puedan ser verificables. ¿sí? Entonces, si bien obviamente también está bueno ponerlo entre preguntas, porque sabemos que quizás en el idioma español no es lo principal, pero en muchos idiomas nativos o originarios, la fuente oral todavía sigue siendo la fuente de preponderancia, eh, para Wikipedia y para las normas dentro de Wikipedia, la fuente oral no es todavía válida como fuente fiable. ¿sí? Por ahí también dicen que en la, la entrevista en historia también es considerada válida. Así que también eso es un buen contrapunto, digamos. No siempre Wikipedia sigue las normas de validez de otros espacios, pero para Wikipedia una entrevista realizada oralmente no puede ser utilizada como fuente. Ahora hago dos detalles. Por ejemplo, si no sé, un historiador o un antropólogo eh, hace una entrevista para su tesis de doctorado y la publica, esa entrevista escrita y publicada sí puede ser utilizada como fuente. Lo mismo si un periodista o una periodista hace una entrevista y la publica en un medio de comunicación, ahí sí puede ser publicada como utilizada como fuente. Porque lo importante es que esté publicada en algún espacio que sí pueda tener lo que es una cita de autoridad, ¿sí? una tesis, un diario, un libro. Si las entrevistas están en esos espacios, sí pueden ser utilizadas como fuente fiable para Wikipedia pero siempre hacemos esa aclaración, ¿sí? no, no es lo que se consideran fuentes fiables en el mundo, sino lo que Wikipedia por ahora considera parte de sus normas. Gracias, Flor. Eh, claro, exactamente. Y, y como dice Lorente, o sea, las normas están en continuo movimiento, como, como es la Wikipedia, ¿no? Puede ser que el mes que viene, no sé, se incorpore una nueva norma de participación y bueno, y se reconsideren. Hoy... ¿Cómo funciona? Es así, eh, digamos, como lo estamos contando. <ríe> eh, bueno, una sección que es súper interesante para que ustedes vean de, de cada artículo y, y más en, en el ámbito educativo es el historial de ediciones. Eh, en general, lo que vemos como contenidos en las, en las redes son resultados, ¿no? Eh, el éxito, como el, lo, los, el resultado, ¿sí? eh, ya sea de, de una composición, de un texto, de un descubrimiento científico y, y poder eh, también hacer hincapié en cómo eso se produce y, y estar atentos ahí en, en ver este, eh, cómo lo colaborativo se plasma acá en, en el historial de ediciones es, es interesante, fíjense que a ver acá, eh, el, ¿dónde está la fecha? No lo veo por el... Acá. El 12 de diciembre fue creado el artículo. Yo ahora les voy a mostrar otro espacio donde fui trabajando el artículo hasta después publicarlo. Eh, y después se sucedieron un montón de ediciones que fueron nutriendo este artículo. Ahora lo que estaría bueno es... es que algún editor o editora eh, se siente a wikificarlo para poder eh, solicitar que se quite esa etiqueta. Eh, en Wikipedia, cuando ustedes se crean su usuario, a ver si puedo correr esto, eh, tienen un espacio que se llama taller. Este taller, cuando ustedes ingresan, es eh, como una página, como, un, como si fuese un artículo, ¿no? Eh, digamos, en, en términos visuales y de funcionamiento. Ustedes pueden ir a editar y ahí eh, yo lo que fui haciendo fue, eh, fui pegando todos los enlaces de las fuentes que iba encontrando, ¿no? Porque la producción de un, de un artículo piensen que no lo hacen de un momento y ya, ¿no? En general demanda varias instancias donde uno se sienta, primero indaga, después ves de cada fuente qué podés eh, recuperar, lo armas de manera... Eh, enciclopédica, ¿no? Porque no podemos copiar y pegar fragmentos y cuerpos de texto sin citar, entonces tenemos que ir parafraseando, recuperando de otra manera. Eh, y bueno, entonces acá fue donde fui dejando todo. Esto es un espacio personal de taller donde ustedes pueden ir plasmando sus desarrollos y después sí, una vez que dicen, che, bueno, tengo todo lo que quiero para el artículo, pueden ir a crearlo. Pero hay algo importante que para la creación de un artículo, que no, no lo mencionamos, eh, además de, de contar con fuentes, sí o sí, necesito variadas fuentes y un mínimo de 5 o 6. A veces pasa que, che, sí, tengo 5 fuentes, pero son todas del diario local. Y no, no se va a sostener ese artículo. De, de tal personalidad. Necesitamos fuentes variadas, que, que trabajen en distinto, distintos planos, ¿no? como plano internacional, plano nacional, regional, local, eh, libros, artículos, ¿sí? que sean variadas, que nos permita decir che, bueno esta persona tiene una relevancia, y su acción, y su obra. Miri, te, te Bien. Eh, freno ahí para, para dos Dale. preguntas que vienen con las fuentes para um, compartirlas. Juan pregunta, ¿las fuentes tienen que estar escritas entonces? ¿O pueden estar también digitalizadas? Eh, especialmente si están digitalizadas para linkear al, al, a la fuente. Esa es una de las preguntas. Y después, Nadia, también suma eh, que si se publica un ensayo en una revista de ciencias sociales, por ejemplo en la Universidad Nacional de Quilmes, eh, ¿puede ser una fuente primaria eso? Esas son las dos preguntas. Bien. Ambas sí. Eh, digamos, un artículo de una revista, de una organización, institución universitaria, académica, sí, vale como fuente. Eh, Juan, eh, sí, las publicaciones digitales tienen la misma validez que, la, digamos, que las eh, empresas. Eh, siempre y cuando tengan, eh, cumplan con esto de que sean eh, de, de organismos oficiales, de autores directos, eh, que no sean una columna de opinión, ¿no? que sean eh, bueno, libros de, de producción, de revisión, etc. Eh, Les iba a decir algo. Sí, y ahora te, sí. Le sumo algo a lo que plantea Dale. Miri sobre las fuentes. En relación a eso... Si vos tenés eh, la fuente um, digitalizada y, la, y podés acceder al repositorio o al acervo documental donde esa fuente está eh, y tiene acceso vía Internet, buenísimo, podés poner el URL y lo linkeás en, en, en la plantilla de las referencias. Ahora, si es un libro, por ejemplo, que no está digitalizado y no tenés acceso a través de Internet, podés utilizar en el caso del libro el ISBN del libro, que es el código de publicación, que eso la plantilla en Wikipedia cuando estás editando, lo pide. Entonces es un campo que puedes completar. De esa manera todos los ICBN tienen un registro, y ese registro le da verificabilidad al libro. ¿sí? Son como las otras vías para, para hacerlo. Lo mismo número de serie, por ejemplo, de documento que está en un fondo documental en un archivo histórico. También se puede hacer lo mismo sin que tenga un link de acceso por Internet. Son varias estrategias para, para verificar la información. Buenísimo. Pero siempre, siempre, siempre que incorporemos información nueva a un artículo, sea un artículo que ya existe o que querramos crear un artículo, precisamos fuentes, sí o sí. Eh, si no, no se sostiene, ¿no? Bueno, eh, para ir avanzando y, y hacia el cierre de este primer encuentro. Eh, pensamos un poco en los desafíos que, que enfrenta la Wikipedia, con todo lo que venimos diciendo, ¿no? Eh, antaño los, los desafíos que se, plantea, que se presentaban tenían que ver con muchos artículos con errores que permanecían mucho tiempo en la Wikipedia, ¿no? Tiene que ver con este momento de popularización que les comenté antes, donde de repente la gente se dio cuenta que podía editar y entraba y ponía cualquier cosa, eh, y el, la comunidad de editores eh, inicial, digamos que, que, que no eran muchos, costaba revertir todos esos, eh, esos cambios que, que no tenían el fin de, de incorporar información de calidad, sino co eh, confirmar que cualquiera podía editar. Entonces, esto generó y alimentó el mito de la poca confiabilidad de Wikipedia. ¿sí? Algo que escuchamos muchísimo en el ámbito educativo: que Wikipedia no es confiable porque, completen ustedes, cualquiera puede editar. Bueno, ese, ese mito lo fuimos desandando todos estos años. Ahora es difícil encontrarse con un una mala palabra, una cosa ahí rara que, que te sorprenda en la lectura no Sí podemos encontrarnos por ahí con alguna, un artículo que esté pobremente redactado, o que le falte información Pero en general ese tipo de errores se fue revirtiendo y, y ya no suceden Ahora los desafíos tienen que ver más con el, el estado eh, de desinformación y, y, y posverdad que han seguramente escuchado hablar eh, y con eh, sucesivas acciones de vandalismo, que aunque ustedes no lo crean, eh, hay, hay usuarios ¿no? que, anónimos que ingresan y, y por ahí vandalizan algún artículo, sobre todo los que tienen que ver con, con cuestiones de par política partidaria. Eh, y bueno, y ahí hay una acción muy fuerte de toda la comunidad, de. de que, que está como muy al tanto de las nuevas ediciones, de ir viendo cuáles eh, acciones, cuáles nuevas ediciones tienen que ver con acciones vandálicas y cuáles están incorporando nueva información. Eh, y acá, bueno, traemos la desinformación como problemática también que excede a la Wikipedia, ¿no? Que tiene que ver con, con los modos en que consumimos la información, en que se produce. Eh, ahí en, en The Game, Barico, él dice que el... el el ultramundo lo que ha hecho es una nueva redefinición de la verdad. ¿no? Antes la verdad era estable, pesada, lenta... El ultramundo lo que hizo fue darle eh, liviandad. ¿no? Bueno, esto se publica, se publica y se viraliza y sale, eh, como verdad. Y, y para cuando eso se tiene que revertir, bueno, ya pasó mucha agua bajo el puente. Eh, y bueno, y acá tenemos como docentes un gran desafío de, de pensar cómo accedemos de manera crítica a lo que leemos, a lo que escuchamos, a lo que vemos. Eh, ayer o antes de ayer conocí esta caja de herramientas que les quiero compartir. Eh, no tiene que ver con Wikipedia, pero me pareció interesante. Eh, desarrollada... A ver si ¿sí se abre. Ahí se va abriendo, Miri. Ok. Calma. Y evidencia. Calma. <risas> Qué calma. Ahí está. Bueno, ahí va. Eh, se llama Confiar y, y es de, del Estado. Y desarrollan una caja de herramientas para evitar la infodemia, ¿no? Que tiene que ver con esto que, que decimos, con, con un estado de desinformación donde se van eh, desarrollando noticias tendenciosas o falsas que generan como ese, esa confusión generalizada. Entonces, ¿cómo podemos identificar cuando estamos frente a una noticia no confiable o poco confiable? Acá lo, las recomendaciones tienen que ver con, primero, bueno, tomate un, un minuto para pensar, ¿no? Si eso que leí, eh, si me causó alguna reacción emocional grande, ¿esto qué quiere decir? Porque muchas veces... Eh, y el libro que, que sigue eh, como referencia es de Guadalupe Novegués, eh, Pensar con otros, eh, eh, ella, ella habla de sesgos que tenemos las personas al momento de, de enfrentarnos a una información. Entonces, si, si esa información me genera mucha alegría, mucho enojo, o, o mucha otra reacción, bueno pensar por qué me genera eso. Si me genera mucha empatía, si confirma algo que yo pienso, entonces por eso lo replico. Eh, confirma, acá, acá el tercer punto, ¿no? Confirma alguna convicción que ya tenías. Muchas veces eh, estamos convencidos de algo y buscamos información que nos convenza o nos confirme eso que pensamos, cuando en realidad tal vez seguimos eh, en, en, en, en algo no cierto, ¿no? La noticia que está pidiendo que creas en ella o muestra, ¿cómo? La noticia está pidiendo que creas en ella o muestra por qué desconfiar. Bien. Eh, ahí nos, nos, nos convoca a pensar en, en cómo está redactada ¿no? Bueno, y después hay, hay un montón de, de, de otros recursos que tienen que ver con esta caja de herramientas Después indáguenlo, acá, les, acá tienen la dirección si, la quieren, si quieren tomar nota eh, Bueno, nada, una herramienta interesante, como estas hay otras ¿eh? Pero bueno, justo me topé con eso y, y me parece interesante Bueno, ahí el, el, el meme Keep Calm y Dame Evidencias eh, Digamos, como es. Eh, vivimos en un mundo tan complejo y donde las noticias se viralizan muy rápidamente. Lo que necesitamos es evidencia de todo. ¿sí? Eh, no solo en Wikipedia, que en Wikipedia la fuente sería la evidencia, ¿no? Dame, dame fuentes. Eh, en, en el mundo en general, lo que precisamos son evidencias que, que poda, en las que podamos confiar y desde la cual se construya información válida y verdadera. ¿no? Bueno, Los debates actuales que, que enfrenta eh, Wikipedia, y que ya profundizaremos en los otros encuentros eh, y en el desarrollo de los otros cuadernillos, tienen que ver un poco con la perspectiva de género en la Wikipedia, cómo se relatan los artículos, qué personalidades aparecen, eh, también la brecha de género, ¿no? cuántos editores son varones, cuántas editoras son mujeres, qué pasa con la producción de artículos en, en unos y en otros. Eh, respecto a esto, y, y linkeando también con lo de Elba Selva, hace poco salió un libro que se llama Científicas de Acá, eh, Googleenlo si quieren, que narra y recupera de la historia, eh, bueno historias de científicas argentinas, que tal vez no son conocidas y no salieron en un montón de lados, pero es un libro y como tal, que tiene ISBN, nos sirve como fuente ¿no? eh, confiable y verificable eh, de información primaria para producir algún artículo de estas personalidades. Y bueno, y eso también tiene que ver con, con que se vaya nutriendo eh, la información que, que, que sale, ¿no? que se produce en, en el ámbito cultural y social, y lo que podemos producir en Wikipedia aparte de eso. Bueno, si pensamos entonces en el aula, ¿no? en enseñar con Wikipedia. El aula, entre comillas, porque ahora el aula significa un montón de espacios. Eh, la referencia que traigo para cerrar es Mariana Maggio, eh, este libro, Educación en Pandemia, salió abril 2021. Eh, recontra interesante y recomendado. Eh, la autora habla de reconocer a nuestros estudiantes como sujetos culturales. ¿Qué quiere decir esto? Que si pensamos que nuestros estudiantes, eh, como decía Pulgarcita y Michelle Serrés, nacen con otra cabeza porque conocen de otro modo en el mundo, se vinculan de otro modo, son de otro modo, eh, lo que tenemos que hacer es recuperarlos y reconocerlos como sujetos inmersos en esa cultura y en esos modos de producción. Eh, reconocer Wikipedia como ese lugar de consulta eh, y de producción colaborativa eh, como obra colectiva eh, mundialmente reconocida, ¿no? eh, es también reconocer que nuestros, sujetos, que nuestros estudiantes son sujetos inmersos en esa cultura de colaboración y de producción. Eh, otro de los puntos centrales es pensar que la colaboración es un pilar central de la transformación. En ese sentido, a ver si recupero la cita. Eh, bueno, tiene que ver con, con pensar que sin colaboración no hay transformación. Ella dice: las transformaciones, las producciones y los encuentros son dimensiones del marco que se expresan al mismo tiempo en el plano presencial y virtual, pensando en en cómo nos toca enseñar hoy, ¿no? en el escenario tan complejo que nos toca enseñar hoy, que combina el plano presencial y virtual, el mundo y el ultramundo. Eh, en consonancia con los modos en que se construye el conocimiento en la contemporaneidad. ¿Qué quiere decir? Que la colaboración es el modo en que se construye el conocimiento en la actualidad. Entonces tenemos que poder emular y recuperar ese modo de producción en nuestras aulas y con nuestros estudiantes. En, la, en el ultramundo, en lo digital, en la virtualidad, somos productores Y nuestros estudiantes también son ¿no? Eh, y si no lo son, ¿cómo podemos nosotros favorecer desde las aulas Que se conviertan en productores de sentidos, de contenido De eh, interrogantes, de ideas, de productos eh, Empezar con ediciones en Wikipedia puede ser una gran experiencia para pensarlos como productores de contenido. Y bueno, y como decíamos antes, eh, poder enseñar y mostrar el proceso y no solo el resultado de algo también es un poco contrahegemónico, ¿no? un poco contra eh, contracorriente. Eh, la Wikipedia en este sentido tiene mucho para enseñarnos y para mostrarnos. No, no todo se da de una manera lineal, hay, eh, hay artículos donde, y, y ustedes en los cuadernillos habrán visto los ejemplos que, le, que les fuimos proporcionando, eh, que tienen muchísimo debate, que hay marchas y contramarchas, que se vuelve a borrar, que se vuelve a escribir, y bueno, y todo eso forma parte de un proceso que el resultado es el artículo que estamos viendo, pero si vamos a las ediciones, si vamos a la solapa de discusión, es probable que podamos eh, ver esas... esas idas y vueltas que tuvo el proceso hasta llegar al artículo escrito. Bueno, y hasta acá llegamos. Quienes tengan Twitter y tengan ganas de, de contar algo, por ahí los leemos, ese es mi usuario. Eh, me encantaría que sigamos como la conversación y el diálogo también por las redes sociales, que es, una, es un modo de expandir eh, todo esto que venimos pensando y diciendo. Lu, Flor. Sí, ahí Flor te va a hacer las preguntas, Miri, que estuvo levantándolas, hay un montón, así que muchas, <ríe> cuando quieras, eh, nos vas pasando la palabra, pero empezar respondiendo vos. Bien. Eh, bueno, hay muchas okay. que fueron saltando como hacia, hacia el final, muchas vinculadas a, a las fuentes y algunos otros comentarios. Eh, quizás por ahí retomar un poco que, algo que, que nombraba Juan José, pero que después también otra compañera retomaba como interesante, al respecto de cómo se resuelven los conflictos en Wikipedia, más allá de la idea de la neutralidad que vos nombrabas, Miri, eh, Juan José trae el ejemplo, por ejemplo, de la Guerra de Malvinas, que sabemos que es un tema sobre el cual, mm. seguramente hay muchas perspectivas, Bueno, pensar ese tipo de, de conflictos o de diferencias, cómo se resuelven dentro de los artículos. Bueno, en general, eh, la, la solapa de discusión, no sé si alguna vez la visitaron, este, ustedes entran al artículo y tienen artículo, discusión y después hacia, hacia la derecha otras. Eh, en discusión eh, se comienza con algún desacuerdo, ¿no? Alguien dice, che, a mí me parece que este fragmento tal cosa, ¿no? O che, ¿qué les parece agregar esto? Entonces ahí se arma una discusión entre quienes estén editando ese artículo hasta que se decide y se pone de acuerdo, puede pasar un montón de, de cosas. El libro de, de Patricio Lorente, que, que les mencioné antes, eh, hay todo un capítulo dedicado a las guerras de edición, el conocimiento hereje, eh, interesantísimo porque muestra el, el historial de edición de ese artículo y es increíble todo lo que fue pasando, incluso hasta... hasta Conductas infantiles de decir, bueno, te borro lo que vos hiciste y pongo lo mío, y al día siguiente te vuelvo a borrar lo que vos hiciste y pongo lo mío, hasta que bueno. Eh, pero a ver si hay alguna otra cosa, Flor, para decir respecto a eso, o Lu. Sí, eh, el espacio que dice Miri es súper importante porque, eh, como ustedes pueden pensar, lo colaborativo siempre necesariamente va a incluir diferentes miradas, porque en lo colaborativo estamos participando personas, y necesariamente cuando hay personas tenemos diferentes puntos de vista. Wikipedia no, no cree que eso no exista, muy por el contrario, lo pone sobre la mesa, entonces el principio de la neutralidad apunta a esto que decía Miriam, antes, a hacer visibles esos puntos de vista, y en tal caso incluirlos dentro de lo que son las controversias de un artículo, o las discusiones que podemos tener en el espacio de discusión. Muchas veces también, si esos puntos de vista están documentados, pueden aparecer dentro de un artículo como en la sección que muchas veces se llama controversias, o en los artículos que hablan sobre un tema en disputa, puede aparecer una postura y puede aparecer la otra. En algunos casos, cuando las posturas no llegan a ser resueltas y se genera mucho problema al respecto, ahí aparecen los y las bibliotecarios, que son eh, personas que dentro de la comunidad de Wikipedia tienen un rol particular, que es un poco el de mediadores y mediadoras de todos estos conflictos, y que tienen lo que llamamos dos botones, eh, uno es bloquear, y otro es borrar, y de alguna manera protegen los artículos en los cuales está pasando esto que decía Miri, que es una guerra de edición. Eh, de todas maneras, el objetivo de Wikipedia no es que eso quede bloqueado para siempre, porque en un punto anula la posibilidad de debatir sobre un tema, sino que se pueda respetuosamente resolver y de alguna manera mostrar esos puntos de vista. Algo también interesante, sobre todo retoma el ejemplo de la guerra de Malvinas, que me parece que está bueno para pensar, es que a veces podemos encontrar también puntos de vista diferentes en las wikis, en diferentes idiomas. ¿sí? El artículo de la Guerra de Malvinas en español no va a ser el mismo que el artículo de la Guerra de Malvinas en inglés. ¿sí? Entonces, ahí también las diferencias tienen que ver con la comunidad que escribe, y por eso es muy interesante ver desde qué punto de vista escribe cada comunidad, y hay detrás de eso algo súper potente también para llevar al aula, ¿no? Bueno, qué nos dice esto a la hora de construir conocimiento, cómo ponemos nuestros puntos de vista, cómo podemos debatir, con personas que piensan diferente, y cómo construir un, un conocimiento común a partir de esas diferencias. Bueno, hay muchos puntos de entrada súper interesantes, eh, y un chivo para la próxima, en el cuadernillo 2 se habla sobre todo del espacio de discusión, y se habla de cómo se construye conocimiento, así que quienes estén especialmente interesados e interesadas en eso, les recomendamos la lectura del cuadernillo 2, porque ahí profundizamos mucho en este tema, además de obviamente el libro de Patricio, que es la base de los cuadernillos, así que ahí tienen todavía como otra referencia muy importante. Eh, bueno, ahí María del Carmen retomaba esto de los diferentes idiomas. La comparación de idiomas es súper interesante. Eh, les recomiendo, si alguien lee, lee en otro idioma, eh, que pueda hacer como un poco esa, esa versión. Eh, bueno, eh, hay, hay varias preguntas como diferentes, intenté agruparlas algunas, pero vamos haciendo de a poco. Eh, Rocío preguntaba si hay un tipo de perfil de wikipedista. ¿Qué podemos decir al respecto de eso? Bueno, lo que, lo que hay es a eh, un sistema de jerarquías, ¿no? donde hay algunos usuarios, que son los bibliotecarios, que tienen eh, algunos otros permisos que no tenemos los editores eh, más rasos. Y, y lo que hay también es eh, un sistema de, de notificaciones e insignias que van estimulando estimulándote a medida que vas eh, haciendo ediciones y, y lo que hay también es un sistema de, de mensajería interna donde un usuario te puede dejar un, un mensaje relacionado con, con la edición que hiciste eh, Pero sobre todo lo que, lo que se comparten son como esos dos perfiles eh, Los bibliotecarios están como muy eh, atentos a las ediciones nuevas que se hacen también hay bots eh, que colaboran en, en, este, en, esta, eh, en esta preservación de la calidad de los contenidos eh, que ayudan en la tarea de, de limpiar como contenido basura que, que, se puede, que ellos pueden identificar, digamos. Eh, me interesan los cuadernillos. Bueno, Pilar, eh, sí, los puedes acceder. Eh, no sé si te habrán llegado. Eh, y sí, quizás, Miri, y bueno, retomando sí. Sí. un, un eh, poco... Perdón, sumando ah. el detalle, que hay muchas preguntas en relación a, a, a, a, a cómo se comprueba la participación, si hay títulos que, a, que, digamos, que le dan esa posibilidad a los usuarios, en realidad, eh, o sea Wikipedia es una comunidad de personas, como bien decía Miri al principio, la Wikipedia en español, y respondiendo a otras preguntas que quedaron antes de, las, de los idiomas, eh, también... Cada Wikipedia tiene su comunidad de editores y editoras que responden a la comunidad lingüística que trabaja digamos, el contenido en esa Wikipedia. El trabajo es completamente voluntario, es decir, no se remunera un wikipedista, sino que es una decisión de las personas que deciden editar, y el, la forma en la que uno a una va accediendo a tener más eh, roles dentro de la Wikipedia, es decir, más acciones que, que, que te permiten activar más botones de participación, se definen exclusivamente por la comunidad, es decir, la comunidad tiene espacios digitales en donde se vota, y se vota específicamente por eh, que esta persona acceda como bibliotecario o bibliotecaria, eh, o se vota porque se le den determinados botones para que verifique determinada información, es decir, todo lo que sucede en la comunidad lo resuelven los editores y las editoras que todos los días van cambiando porque se van ampliando, digamos, y cualquier persona, ustedes mismos, o, o incluso eh, si comienzan a trabajar con Wikipedia en el aula y se hacen un usuario, son parte de esa comunidad y pueden participar. Eh, lo importante es eso, que la comunidad tiene como instancias democráticas de participación, y también instancias que se van activando a medida que uno o una pasa a estar presente en la comunidad, es decir, eh, a, eh, empieza a debatir y empieza a habitar esos espacios. Eh, eh, por eso como que va variando y no es estática, es lo más dinámico que se puede conocer. Buenísimo, Luli. Comparto acá por el chat el link de descarga de los cuadernillos. Lo estuvimos mandando por mail igual. Lo volvemos a mandar mañana, no se preocupen. Pero ahí tienen el link de descarga eh, por si alguien todavía no los pudo consultar. Eh, retomando un, un detalle más al respecto de los perfiles de wikipedistas, como hablábamos de que este es un espacio muy dinámico, y recuerden que Wikipedia se creó hace 20 años, Sí, obviamente el perfil de personas que editaban Wikipedia en el origen de Wikipedia, que muchas veces, eh, por estudios también que se han hecho, es en general el perfil de varón, europeo, joven, obviamente con acceso a Internet. Era un detalle interesante que fueron nombrando como comentario que pues, para poder editar Wikipedia hay que tener Internet, Internet es un derecho, obviamente, y, y queda muy claro en este contexto. Eh, y eso luego se fue quizás modificando con la expansión de otros idiomas y con la creación de dentro del movimiento de diferentes sectores que también tratan de que el conocimiento no sea colonizado, de poner la perspectiva de género dentro de Wikipedia. Entonces, tampoco es tan fácil decir que hoy hay un solo perfil de wikipedista, porque eso es muy variable y también se va modificando a lo largo del tiempo. Eh, pero obviamente también tenemos que tener en cuenta que el acceso a Internet es un piso sobre el cual partimos, y obviamente para poder editar en Wikipedia hay que tener Internet, y eso excluye a un montón de gente. Entonces, es interesante también poder tener ese juego eh, y, y tenerlo en cuenta a la hora de pensar qué es esta enciclopedia y quiénes la construyen. ¿no? Eh, un detalle para sumar acá, que preguntaba una compañera eh, ¿Desde qué edad pueden participar nuestros estudiantes en Wikipedia? Eh, eso en realidad, digamos, no, no hay un mínimo de edad para participar dentro de las reglas de Wikipedia. Los talleres que nosotras realizamos desde Wikimedia Argentina siempre proponemos que sean estudiantes de secundaria, pero más que nada porque Wikipedia maneja un lenguaje escrito que hay que mínimamente poder eh, conocer para poder participar. Eso no quiere decir que los niños de primaria no puedan participar de Wikipedia, y que no puedan aportar desde otros lugares, por ejemplo, a nivel de las imágenes, que también surgió mucho eh, la idea de las imágenes en, en toda esta conversación, pero bueno, en general la idea es poder tener como un mínimo manejo de la lectura y escritura para poder sumar a Wikipedia, eh, pero digamos, a nivel eh, de las reglas no hay un mínimo de edad de participación. Um, había otra pregunta por el lenguaje inclusivo, que me parecía interesante, hacia el final como que empezaron a surgir bastantes preguntas, y al respecto de, eh, de nuevo, cómo se incorporan a los pueblos indígenas, si hablamos de que las fuentes son por ahora solo escritas. Um, me parece que, obviamente, no son dos preguntas que hablan de lo mismo, pero sí hablan de quizás cosas que, que tienen que ver con cómo incorporamos nuevas perspectivas a Wikipedia. No sé, Miri, si querés retomar la voz, o Luli, eh, la que tenga gana. Eh, en relación al lenguaje inclusivo, eh, principalmente hoy en Wikipedia no se permite el, el lenguaje inclusivo, es uno de, lo, de, las, de, las, de los grandes debates que se están teniendo dentro de la comunidad, que bien como decía Miri en el libro de Patricio Lorente, eh, el conocimiento hereje, se, se da cuenta de esos procesos en donde se han debatido en diferentes momentos de la Wikipedia, algunas cuestiones que se terminaron habilitando, pero porque se habitó el debate, digamos. Eh, en el caso del lenguaje inclusivo, hoy en día lo lo que sí se, se, se aprobó en, en su momento, fue que se hable de usuario y usuaria, por ejemplo, no solo de usuario, que antes era solamente usuario, si yo me creaba un, un mi usuario, aunque me ponga un nombre en femenino, aparecía usuario siempre, eso cambió, y también lo que se propuso como para empezar a plantear un poco la cuestión del lenguaje inclusivo, eh, fue que se empiecen a, a, a, a la narrativa de los artículos empiecen a ser más genéricas desde, digamos, desde la perspectiva de personas, y no siempre hablando de un masculino que en general era lo que sucedía, y también muchas veces cuando se está haciendo hincapié en algún movimiento histórico en particular de, de personas o que se hace referencia a mujeres y varones en relación a algún tipo de participación social, en, la, en, en, la, en el primer momento que se lo menciona, se, ha, se habla de los y las, pero después, luego, no, más luego, no se puede seguir así, hablando de los y las durante todo el texto, porque como la, el formato de, narrativo es bastante enciclopédico o, o a eso apunta, eh, se, se, lo, se, se le intenta ir a lo más concreto en la oración. Igual son todas cuestiones que, que obviamente se debaten. Lo que sí no está aprobado y es algo que, que va a seguir llevando su tiempo. Eh, es eh, utilizar la E, o la X, o los arrobas, para que sea más inclusivo. Eh, en ese sentido, siguen estando súper abiertos los debates. Y en relación a lo de las fuentes, en cuanto a, los, a, a las comunidades originarias, eh, es otra de las cuestiones que atraviesan a todos los artículos en Wikipedia, porque como bien acá mencionaron en el chat muchos colegas, y muchas colegas, eh, las fuentes orales, la historia oral es un, digamos, es un testimonio más que válido en la historia, para retomar diferentes contextos, eh, pero en la Wikipedia no es considerado eh, verificable, digamos, si yo le hago una entrevista a una persona y la transcribo a Wikipedia, eso no es considerado una fuente verificable, eh, porque no, digamos, no la puedo constatar en ningún otro lugar, según la perspectiva de Wikipedia, para verificar la información. Eh, ahora, en cuanto a las fuentes que corresponden a, a lenguas a, a lenguas de comunidades originarias, por ejemplo, la Wikipedia en guaraní, eh, hay otras Wikipedias que existen, sí se está eh, pensando hoy en día, inclusive, estrategias para poder eh, representar esas voces que dan cuenta de las historias y que no responden a un formato de, de registro de la historia como en otras comunidades, digamos. Así que sí, son temas que es súper interesante que los traigan, porque nosotras, más allá de, ense de, de enseñar cómo funciona Wikipedia, también nos interesa ponerlo en debate en relación a la construcción del conocimiento y a las brechas en el conocimiento que existen, incluso en Wikipedia. Entonces, eh, nos parece interesante que puedan surgir estas, estos debates. Genial. Eh, había algunas preguntas al respecto de las imágenes también. Eh, al principio, cuando hicimos la trivia, había una pregunta en cuál es la diferencia entre perder el derecho de autor y delegar el derecho de autor, que quedó por ahí, ahí medio perdida dentro del de, de, de, inicio de la trivia. Y después, eh, Salo también preguntaba sobre qué tipo de licencias tienen las imágenes en, en Wikimedia. Eh, si quieres, eh, si Miri, por ahí, eh, retomar por ahí, igualmente les adelanto que también es un tema que vamos a seguir trabajando porque lo abordamos en los cuadernillos, y en, en el cuarto encuentro eh, van a venir dos eh, wikipedistas eh, y especialistas en fotografía también a conversar especialmente del uso de imágenes, así que quienes estén interesadas en eso, vamos a profundizar, pero Miri, eh, adelante. Claro, eso iba a decir, que, que no quememos todo en este primer encuentro. No, eh, pero rápidamente, eh, saber que las, las imágenes que ustedes ven eh, ilustrando, graficando un artículo en Wikipedia, fueron previamente, y tienen que ser previamente subidas a Wikimedia Commons, que es el reservorio eh, de, de material audiovisual de Wikimedia. Eh, entonces, siempre que querramos ilustrar una, un artículo, primero tenemos que subir esa imagen, o ese video, o ese audio, a Wikimedia Commons. Al, al subirlo, primero que tiene que ser una, una um, obra de nuestra propia autoría, o que sea una obra ya con licencia Creative Commons. Estas licencias eh, permiten el uso... Eh, compartir... ¿Qué más? Eh, bueno, Remixizar, tienen distintas... Remixar, remixar. y además, tienen un montón de ítems, pero sí, es como lo que uno quiera, depende del nivel de la licencia, ¿no? Claro. Eh, lo que sí, eh, y ahí estaba el, el, el guiño en la trivia, uno no pierde una no pierde la autoría de esa obra. ¿sí? Si yo subo una foto que saqué de un monumento de la plaza de mi ciudad, eh, cuando, cuando otro u otra quiere usar esa obra que yo subí a Wikimedia Commons, le va a parecer que tiene que citarme a mí como autora lo que yo no voy a hacer es cobrar, o, o, o no voy a tener el derecho de autor, sí, que tiene que ver con, con una restricción en realidad, que, que se le pone a otros para usar esa obra. Eh, nuevamente, volviendo como al, al mantra original, ¿no? que circule el conocimiento de manera libre, ese es el, el, el norte que guía todas las acciones. Genial, Miri. Eh, y la, la última pregunta, eh, al menos las que yo tenía registradas, eh, era de nuevo de la, también de Juan José, que cuando hablábamos de la fake news, preguntaba sobre la inmediatez, en, en, digamos qué nivel de inmediatez tienen los cambios dentro de Wikipedia, eh, y cómo esa inmediatez eh, trabaja con que no se desinforme a la hora de chequear una noticia. Quizás ese detalle, si ustedes eh, son asiduos wikipedistas en, en consultas, pueden saber que es muy, muy, muy inmediato. digamos Si sí, algo que la comunidad de Wikipedia hace es eh, estar actualizando la información, sobre todo en lo referente a fallecimientos, por ejemplo, o a digamos, el, elementos vinculados a las fechas relevantes. Eh, en general, esos detalles se chequean antes de poder publicarlo. Digamos. Hasta que no está la noticia efectivamente chequeada, esa información precisa no se cambia, pero porque en general también es una comunidad de wikipeístas muy histórica la que trabaja en, en esos detalles, y en ese caso es muy preciso. Lo, que, lo cual no quiere decir que a veces se pueda filtrar una fake news dentro de Wikipedia. Piensen que Wikipedia usa los medios de comunicación como fuente fiable, y muchas veces es en los medios en donde se crean las noticias falsas. Entonces, eh, en ese sentido, la regla de la fiabilidad de las fuentes puede colar en algún momento alguna fake news, pero es bastante poco probable, porque en general se trata de que eso se chequee, eh, antes de publicar el contenido. Pero bueno, es, es algo que puede pasar, y está bueno también hacer nuestro propio chequeo de fuentes, y de nuevo a la hora de pensarlo en el aula, insistir mucho que el, el chequeo de fuentes es lo clave para poder verificar la información, sea en Wikipedia, sea en un diario, o sea en cualquier otro espacio que estemos leyendo en Internet. sí. Eh, no sé si hay alguna otra pregunta, duda. Ahí, eh, Flor, dicen si hay algún material sí. eh, respecto de la desinformación o la construcción de la información eh, para compartir con sus estudiantes. Eh, no sé sí. si bueno, el material los, que usamos es Wikipuentes... Los cuadernillos sí. son para compartir los cuadernillos, con estudiantes y sí. docentes sin ningún tipo de problema. De hecho, de, dentro del cuadernillo, para quienes no lo todavía no, no, lo, no tuvieron el placer de leerlo, eh, tienen una primera parte que es texto, y luego hay actividades. Las actividades son obviamente destinadas a profes para que la puedan implementar en las aulas, pero toda la primera parte es texto elaborado que, que se puede compartir con estudiantes y que se aborda en los cinco cuadernillos diferentes ejes, pero en los cinco cuadernillos hablamos de desinformación, hablamos de acceso a la, al, al contenido, a, la, a poder contrarrestar fuentes, eh, cómo esto es desde la perspectiva de Wikipedia, implementado, es decir, cada una de estas, de estas pequeñas puntas que hoy pudimos como abrir, y que vamos a seguir abriendo en el resto de los seminarios, eh, mi perra, eh, van a poder verlas en el cuadernillo. Genial, perfecto. Eh, y había quedado por ahí una última pregunta, solo la retomo porque es un talle interesante para retomar, si es que había oficinas de Wikipedia en, en el mundo, y es, es una interesante aclaración, y sabemos que muchas veces es algo que confunde. Eh, si, si recuerdan al principio, cuando nos presentábamos, Luli eh, hablaba de que nosotras formamos parte de Wikimedia Argentina, y en la trivia veíamos que Wikimedia Argentina es un capítulo local de la Fundación Wikimedia. En ese sentido, las oficinas que existen son de las Wikimedias a nivel global, que en total son 40, pero recuerden que Wikipedia en realidad no tiene un lugar físico, porque Wikipedia es la comunidad de usuarios y además lo que vemos en Internet, digamos, las enciclopedias que nosotros leemos. Entonces, siempre recuerden hacer esa diferencia. Sabemos que al principio es muy confuso entre Wikipedia y Wikimedia, pero sí nos pueden encontrar en Argentina, en la oficina de Wikimedia Argentina. Ahora estamos, obviamente, desde nuestras casas, eh, pero seguimos trabajando eh, para poder hacerles llegar todo esto a ustedes. Bueno, muy bien. Estamos. <ríe> si no hay más Azul. comentarios. Creo que hay, no, muchos, no. hay muchos comentarios, pero son todos comentarios que están sí. compartiendo herramientas y, y etcétera. Adriana, sí, podés trabajarlos con, tu, con tus estudiantes a los cuadernillos y obviamente también la intención de estos seminarios es. Eh, acompañarles, de alguna manera u otra, en procesos que quieran llevar a cabo hoy en día, digamos. Eh, por ahí, algunos ya lo empezaron a, a, a activar y está buenísimo, porque en los cuadernillos están, en, en, digamos, están a público acceso desde ya agosto del año pasado, eh, así que está bueno que si alguien ya los utilizó o tuvo experiencia, que las pueda traer también porque eso a, a, a, a todos nos nutre, y si no, los acompañamos en el proceso durante este mes del se de seminario y lo que sigue, obviamente. Bien. Y quizás, bueno, para, ya para cerrar, hacemos algunos detalles más burocráticos vinculados a, a la próxima. Eh, Solamente para recordarles, el seminario tiene certificados, estuvimos registrando la asistencia de ustedes vía el, el espacio de participantes, gracias por la aclaración quienes no, no tenían el nombre exacto eh, con el que se anotaron, así que eso lo vamos a hacer al final del curso. Recuerden que el próximo encuentro que tenemos es el jueves que viene, a las 17 horas, van a estar Julio Alonso y Cristian Bardi trabajando con el cuadernillo 2, y les vamos a mandar como esta semana, el martes, ya los datos de acceso, con de nuevo el cuadernillo por si eh, quieren refrescarlo, y después el recordatorio del jueves, solamente por si alguien pierde el link, que sabemos que a veces puede pasar. Eh, y de nuevo, el, el cupo para los talleres está completo, pero estuvimos registrando quienes quizás no habían eh, entrado a alcanzar ese cupo, pero les interesaría a futuro sumarse nuevamente, así que los tenemos en cuenta por si hacemos una segunda ronda al finalizar el seminario. Bueno, y si no hay ninguna pregunta más, ya les despedimos, eh, así eh, se van a disfrutar el resto de la tarde. Bueno, por ahí encontramos, gracias. Bueno. Adiós. Estamos viendo colegas en el chat, nos seguimos sí. encontrando. Muchas gracias, Miri. Que estén muy bien. Gracias a ustedes por gracias, estar acá Miri compartiendo. Corazoncito. Adiós, adiós. Gracias a todos, nos vemos.